que aparece en la constelación. Hoy vais a ver algo muy sorprendente al respecto. Pero aún hay más textos. Ezequiel capítulo 1 es un texto que nosotros tratamos, no sé si no lo recuerdo mal, en la primera conferencia sobre puertas dimensionales. Es donde precisamente se muestra la gloria de Dios al profeta Ezequiel. Lo voy a leer un poco rápido porque es todo el capítulo 1 el que lo refleja. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Situémonos, los cielos se abrieron. ¿Cómo se abre el cielo? Ya lo vimos, ¿no? En estas puertas dimensionales, forma redonda. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Kebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de, alrededor de él un resplandor. Alrededor. ¿Qué es alrededor? Sino algo que. Lo circuye, ¿no? La guirnalda. Sí. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Mirad la importancia, cuatro lados. ¿eh? Ahora que ya hemos tratado toda esa temática, ya podéis ir entendiendo qué está significando. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre... Y cara de león al lado derecho de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. ¿Y qué nos recuerda esto, Ángel? A los estandartes de las, cuando se colocaban las tribus en, el, en su camino por el desierto. Cuando paraban y ponían el alrededor del tabernáculo, alrededor del tabernáculo ponían al norte el águila, al este eh, el león de Judá, al sur el hombre y a la izquierda el, el toro. Y os habéis dado cuenta en lo primero que hemos mostrado del candelabro de siete brazos, como también nos hacía referencia sí, a la cábala que tres. hacía sí. también en lo mismo, pues una vez más nos damos cuenta de la distorsión satánica. Sí, le damos una vuelta y... y listo. Nunca mejor dicho, le da una vuelta. ¿eh? <risa> <risa> Pero tú fíjate cómo recuerdo un platillo volante en ¿eh? las películas. Bueno, Totalmente. Eh, la luz alrededor y... Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Habéis visto también antes, en la referencia eh, sobre el candelabro que hemos mostrado al principio, que en ese tapiz eh, también eh, la explicación que, que daba se hablaba también de la cábala evangelística, de, o cábala cristiana quiera poner, y esto lo sabéis muy bien cuando habéis ido a iglesias o catedrales que aparecen los cuatro evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan en representación de estos cuatro seres vivientes cada uno simboliza un evangelista ¿no? una vez más no se corresponde con lo bíblico pero, ya sabéis, la cábala cristiana sencillamente es el judío que no se ha convertido que pasa sus creencias cabalistas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 Ya veis, como todas estas palabras las hemos ido tratando últimamente, ¿verdad? Ahora todo lo vais entendiendo mejor. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y hemos visto que correr también vendría a ser Gilgal. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Una rueda. El aspecto de las ruedas, ahora en plural, y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Totalmente. Si tenéis dudas de todo esto, recordad, repasaos las primeras conferencias sobre puertas dimensionadas. Porque ya allí un año y medio o algo así. O algo no así. Sé. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados No se movían cuando andaban Y sus aros No son los aros. Y eran altos y espantosos Y llenos de ojos alrededor de en las cuatro Y cuando los seres vivientes andaban Las ruedas andaban junto a ellos Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra Las ruedas se levantaban Hacia donde el Espíritu les movía que anduviese Andaban Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen Ya esto me recuerda a la noticia que sacaste ayer de aquellos que movían, bueno, este tubo iban en algún sitio, eh, movían armamento con la mente. Ahora están pues eso me recuerda ahora. Sigue sí, diciendo. Cuando ellos andaban, andaban ellas y cuando ellos se paraban, separaban, separaban ellas. O sea, así mismo, cuando se bajarán de la tierra, la buena se levantarán con el espíritu de los seres vivientes y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de utilizar un maravilloso que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 esos cuatro seres vivientes, y bueno, ya os lo he dicho, consultad esas primeras conferencias porque allí estuvimos tratando toda esta temática. Pero ya vemos que va todo relacionado, esa manifestación divina, con cuestiones también circulares. Mirad también este texto de Isaías 34, versículos del 1 al 10, nos dice, «Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella» el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Mirad cómo en este texto de Isaías nos vuelve a hablar de la famosa higuera. Por tanto, nos está describiendo el momento del retorno de Cristo, de la estación del año del retorno de Cristo. Pero ya veis que va asociado a que los cielos se enrollan como un libro. Una vez más, se enrollan. Como un pergamino sería. Porque en los cielos se embriagará mi espada. En los cielos. Mirad, ¿de qué espada está hablando si no es la espada de Orión? Una vez más, la espada del Señor. He aquí que descenderá sobre Dome en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura. Sangre de los impíos. De sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Dom. Mirad una vez más cómo vuelve a enlazar la grosura, gordura, orión. Y nos está describiendo lo de arriba La imagen que hay en la constelación de Orión Y lo que está a su alrededor Con lo que era imagen en la Tierra Pero llena está, la, llena está de sangre Engrasada está de grosura ¿eh? Es analógico totalmente Son dos textos que se, son iguales sí, sí. Sangre, grosura es la, es la sangre de los impíos Porque lo que está describiendo Es precisamente la, la muerte de impíos y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Del becerro también trataremos próximamente. Y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión Mirad que dice año de retribuciones. ¿Por qué año y por qué no pone día de retribuciones? Cuando Jesús vuelva va a ser precisamente en el comienzo de un año nuevo. Y precisamente en esos momentos, cuando la luna se debería mostrar en cierta forma para reconocer eso, bueno, me lo voy a callar, lo vamos a guardar para cuando lo tratemos de la fecha de... Además de el año de retribuciones ocho. era el 50. Evidentemente, todo esto lo vamos a tratar a en ese tema porque ahora os vamos a dejar sencillamente con estas alusiones, para que cuando tratemos ese, bueno, yo creo que ese magnífico conocimiento que hay en las Escrituras al respecto, podremos entender con una mayor claridad precisamente todo lo que estamos viendo y ahora, que nos va a conducir a, no, a que no nos queden dudas cuando presentemos ese tema. Oh, ¿Qué difícil y sus arroyos se convertirán en brea hola tío brea. y los comentarios que Ángel está diciendo ahora de oh, la brea, eh, cuéntales un poquito solo por favor bueno está relacionado con el arca de Noé y el arca de Noé y lo que estamos tratando y la segunda venida de Jesús está, está totalmente todo, todo ligado. Y a ver si un día Dios quiere que podamos presentarlo porque me está haciendo daño dentro ya, <risa> tengo que sacarlo ya esto. ¿Sabéis? Eh, Estoy embarazado hay, de esto. <risa> hay unos cuantos temas que llevamos muy adentro y que tenemos unas ganas tremendas de irlas exponiendo, pero por falta de tiempo no podemos hacer más. Pero que realmente nosotros, cuando vemos todas estas palabras en los textos, nos conmueven, porque nos dan aún más luz de todo lo que hemos venido preparando, para mostraros, si Dios quiere, en breve. Luego sigue diciendo, y su polvo en azufre, y su tierra embrea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. La descripción que está haciendo es precisamente de la destrucción en la segunda venida de Jesús, pero ya veis que también precisamente en este texto se pone contra su propio pueblo porque no están siguiendo lo que él quiere. Esto es una amonestación y una advertencia muy clara, y algo que ya nos tiene que quedar muy claro, que en el fin de los tiempos hay mucha gente que se cree que todos los judíos se van a convertir. No, señores.